Thank you Es extraño como constantemente dejan pasar casi cualquier cosa en la green light de Steam y no me malinterpreten, obviamente no todo lo que sale de ahí tiene mala calidad, pero muchos de los juegos que son aprobados dejan bastante que desear. Por eso me parece bastante curioso conocer desde hace tiempo un juego que tiene más calidad que muchas de las cosas que aprueban en Steam y como ya me conocen, es el juego que ven en pantalla y de lo que trata este video. Dream Tower es un juego producto de un estudio italiano independiente llamado Neutronized. Fue creado en 2010 y publicado en las páginas web de juegos de navegador más conocidas y visitadas del momento. Personalmente lo descubrí en miniclipo.com e hice una reseña extremadamente mala del juego en ese entonces. En el juego controlamos a un gato azul cuya cabeza abarca el 90% de su cuerpo, quien debe rescatar a sus amigos gatos enjaulados y de paso salvar al mundo de la oscuridad. Para ello, deberá subir por una torre dividida en 20 secciones, que se entiende como la cantidad total de niveles que tiene el juego. Mientras se sube, se deberán matar a los enemigos del juego, quienes son la viva representación de la oscuridad. O oh, eso quieren hacernos creer. En un principio, los enemigos les parecerán como los típicos bombas de Mario, pero a medida de que se avanza por los niveles, se podrán apreciar las variantes de estos, cada una con su toque de creatividad. A nivel de jugabilidad, contamos con los movimientos ya clásicos, caminar, correr, doble salto, caer con fuerza y agarrarse de las paredes. Mi único problema con el control es este último movimiento, ya que en ocasiones no sabía que estaba haciendo mal y no me funcionaba, pero a final de cuentas no es un problema mayor y se puede seguir jugando como si nada. De hecho... Nada es un problema en el juego, ni los enemigos, ni los obstáculos, ni siquiera el jefe final Todo es demasiado fácil, por lo que el juego no durará más de una hora Y si van muy rápido, no creo que les dure ni media Por otra parte, en el aspecto gráfico, el juego se ve muy bien Con un pixel art bien definido y un movimiento visual de la torre que da la sensación de tridimensionalidad el estudio detrás del proyecto tiene muy definido su estilo y todos sus juegos derrochan color y un muy buen diseño de internos y personajes en el ya mencionado pixel art. Finalmente, el juego tiene una única canción que se repite una y otra vez, haciéndola un tanto tediosa y arruinando de cierta manera el sentimiento de la batalla final. En conclusión, Dream Tower me parece una buena opción para pasar el rato, no es largo, no es difícil, pero es un juego que se ve lindo y sobre todo, entretiene. Es un juego que carece de renombre a pesar de su calidad y que de cierta manera hace pensar que hay muchas otras cosas perdidas por ahí en busca de algo de amor de parte del público. Si me preguntan, sí, lo recomiendo, especialmente si quieren explorar otras rutas y probar videojuegos distintos que no conocen ni en su propia casa creadora.